les digo, ahora estoy en un resort, ¿no? la expedición acabó el día de hoy, pero bueno, de la historia me quedé en que ahora volaba a Sri Lanka, ¿no? este, pues estaba yo devastado en Malasia, ¿no? imagínense, mi coche, mi computadora, mis discos, mi ropa, todo en Melbourne, yo acá, un proyecto a la mitad, ¿no? Entonces, no me podía quedar en Kuala Lumpur, me, me, pues, me, hubiera, me hubiera afectado bastante. Así que el primer boleto que tomé fue para Sri Lanka. Y ya con Conrado, sabiendo que venía en dos meses, pues me iba dos meses para Sri Lanka. El caso es que volé para allá y llegué a un hostal en Negombo, estamos cerca del aeropuerto. Y ahí conocí a Marc y agustín unos catalanes. Y como yo estaba todo oxidado, hacía pues, bastantes años que no hacía Backpacking por Asia. Y no tenía nada de idea de Sri Lanka, o sea, dos días antes escogí el boleto, Entonces se, se me podía pegar a su viaje. No, ¡Pálate! Pues, párate güey! Y empezó, ¿no? En autobús nos fuimos a un Buda blanco, nos fuimos a Seguirilla. Una roca inmensa que era un palacio hace no sé cuántos siglos. Y que las calas tienen unas pinturas y unas garras de león. Link, link, link, link, link. Conocimos a Miquel, un vasco. Entonces el grupo ya tomaba más, más forma. Ahora seguiremos los cuatro y en Candy fuimos a una fábrica de té, fuimos a unos templos, al templo del diente de Buda. Fuimos a... Ah, nos tocó un desfile, unas fiestas. a un orfanato a hacer un voluntariado entonces dijimos que si podíamos ir sí, fíjense. ahí fuimos, 70 niños 70 niños de Sri Lanka en el orfanato entonces te la pasas jugando fútbol te la pasas platicando con ellas te la pasas cargando haciendo luchitas te la pasas te la pasas con madre con tantos niños además de que cualquier cosa los hace felices dos días, dos noches Estamos por ahí tres días. fue difícil ir, ¿no? Pero pues el viaje continuaba, ¿no? Sí. ¡Hola! sí, ya nos despedíamos de Miquel. Él seguía su viaje por Asia. Y bueno, nosotros nos íbamos a Arugan Bay, uno de los lugares más turísticos y conocimos a Xavi, otro catalán, y a Pilar, una chilena. Pero que de aquí va. no se sé le va, qué tanto se le va a la olla. Este... Ya ya, sí, sofeamos, sí, tornamos, salimos de fiesta, fue, fue otro buen grupo. Pero ahora nos tenemos que separar. La chilena me seguía hacia la montaña más alta de Sri Lanka. Al llegar a él, el se le botó la canica a la chilena y se fue para otra parte. Les digo que se le va a la olla. Tenía que ver a unas amigas en el norte, se fue. Entonces me quedé en Ela, fui a escalar Ela's Rock, y ahí conocí a Pavel y a Claudia, dos checos, ¿no? También nos fuimos poca madre, fuimos a alguna cascada, fuimos a unos templos, también, ¿no? Todo el mundo me, me termina abandonando, se si fueron. Ya en Ela, por fin pude contactar al abogado, ¿no? el caso, que había pasado, Hello. que me dijo la que esto, que proyecto, que Pepe, que si editando, que si cuando presentamos y todo caminaba me dijo tienes que aplicar con una visa de trabajo este, presentar el proyecto y regresar a Australia de ahí me fui a escalar el Kirigalpota, la montaña más alta de Sri Lanka de ahí, ya me fui hacia el sur, hacia el sur, hacia las playas Llegué a Miriza, Tangale, de ahí conocí a Lorenz este, Se vino a viajar conmigo Después conocimos a Carlos y a Ari, otros catalanes Se empezaba a jugar en el grupo Y en Miriza, de nuevo, estaba la chilena Lorenz se la seguía su viaje, se separó y Nosotros cuatro seguíamos ahora hacia Ventota Otra playa, estaríamos juntos Sí. viajando, ya saben. cabrón ahora se sí iba los tres a la vez. Otra vez me quedaba solo. Y pues como siempre yo estoy ahorrando dinero. Soy un vagabundo. Me fui al pueblo y al lado del río encontré a una guest house de unga Increíble lugar. Este río... Todo el vida privada es el río. No sé, le caí, le caí increíble a Unga y me rentó un cuarto, llama, en, cuarto en su propia casa. Una ganga. Y, y conocí a Nico. Nico está casado con la hija de Unga, Chaturi. Es, es un alemán el Nico. Y el Nico y yo nos caímos increíble, tenemos mucha... Mucha empatía muchas muchas cosas en común mucha información en común y él me llevó a templos me llevó a todos los rincones de ventota a playas a todos los rincones es, es un local es un local y se sabe todo me llevo con sus tíos a rituales en templos hinduistas Vamos a arreglar la espalda a Yurveda este, Traía un pequeño, pequeño Problemita Increíble, los sobrinos también Yo me sentía en familia, ya está Foto, le enseñé el video de la moto Y después del video de la moto Mi mamá me dijo hey, ¿Qué es aquí? Eh, te voy a conseguir una moto Entonces le habló a todos sus contactos Pum, pum, pum, pum Que si precio, que si no precio Que si el scooter, ta, ta, ta, ta ta. En un día ya tenía yo un scooter ahí en la, en la puerta Pues güey. vete con ella a viajar Y ya con la moto, pff, otra vez el animal, ¿no? salía Lo primero que fui es a, a Colombo A extender mi visa porque ya, ya no tenía pues Fui a los templos, fui al laguito, fui a los... Hacer, darle un vistazo a toda la ciudad, ¿no? A la capital. Seguí, crucé un parque nacional, fui a Talaínamar, fui a Bridge. Se supone que Sri Lanka antes se conectaba con India hace unos sé cuantos miles de años. el Adams Bridge. De ahí seguí al norte, a Jaffna, a Delphi, una isla con un mar. El mar es tan tranquilo como está abierto. tal no lo podía creer. Un templo hinduista, Point Pedro, completamente en la punta de Sri Lanka. Yo bajaba a Babunilla, a Nadarpura, a Mijintale, a Polanaguara, puras zonas arqueológicas, templos. Recuerdo este, haber estado un atardecer en el cerro en la cima y esperé a que se fueran todos los turistas. que también es playa ahí me recomendó el Pilar, la loca, la chilena este, me recomendó un hotel es uno de los hoteles más especiales en los que he estado son desagües tubos de desagüe acondicionados como un cuarto entonces eres como una rata literalmente abres tu puertita te metes a tu alcantarilla tienes tu ventiladorcito, tu lucecita no tienes ni pintura un lugar, un lugar especial de ahí, ¿qué más? Bajaba y ahora me iba hacia el Adam's Peak, ¿no? Con los catalanes lo había escalado, pero no había visto nada, así que... No, ya que se me en la cabeza, valió madre eso. Así que fui al Adam's Peak, yo lo escalaba de día y me tocó el sol, me tocó la vista. El Adam's Peak es como una pirámide en medio de un valle. Lo único que sale es la pirámide. Se llama Adam's Peak porque se supone que es ahí donde Dios mandó a Adam a poblar la tierra. O sea, se supone que en el templo de hasta arriba está su, su huella. Se supone que la tierra, o sea, el paraíso, era Sri Lanka. Y no sé, ¿no? Meditaban eso. Sri es un lugar muy especial. Tienes las cuatro religiones: tienes cristianos, tienes este, hinduistas, tienes budistas, tienes musulmanes. Todos viven en armonía, tienes ríos, tienes lagos, tienes montañas. Este, no sé, sí, sí, está, sí se ve como un paraíso. Y la gente, gente increíble. Y era llegaba a Ventota, ¿no? O sea, regresar la moto. Y Unga me recibía como a un hijo, ¿no? Es tan raro. Que en tan poco tiempo te puedas encariñar tan fuerte con, con gente que eran desconocidos Sí, con un hijo, que de mi comida, que ahí está mi cuarto, que... No sé. Ya, yeah, pero mi tiempo en, en Lanka se terminaba y ahora tenía que regresar a Malasia a recibir al pinche cocas Entonces... entonces yo me agarré mis cosas, me agarré sí, mi tren, me despedí de mi familia, el viaje. Sí. No, no, no. Pero esa será, por lo menos la historia de Malasia y de Corrado. Esa será contado en otra ocasión. ¿no? Muchos besos, unos abrazos. Me sí, disculparán, pero a mí un poco ocupado, ¿no? Tengo que aprovechar esto, no, no. un vagabundo no siempre puede estar en un resort. Que estén muy bien. Bye bye.